Gracias, muy buenos. Bueno, gracias por permanecer ahí con nosotros y continuar en de mañana. Ya llegamos al Café Caliente y, como habíamos anunciado, tenemos la grata visita del presidente municipal del PRM, diputado al Congreso Nacional, Ormedo Cava. Buenos días, diputado. Qué gusto tenerlo aquí. Ya hacía días que lo esperábamos. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, diputado. Fulvio Ureña. Buenos días, a los amigos televidentes. A sus órdenes, muy eh, contento bueno, de la invitación. Nosotros siempre, ustedes nos invitan en épocas especiales aquí, yo creo que... Le voy a dar sí, una, sí. una oportunidad en principio para que nos dé rápidamente cómo después de sus primarias uh, internas bien, en las que ustedes trabajaron y que demostraron claro. que en definitiva los partidos son los que tienen claro que sí. y sus bases, claro. la responsabilidad de elegir, su hombres. usted obtuvo el favor de esa comunidad de San Francisco de Macorís. Cuéntenos de esa. Edad. Bueno, eh, eh, tal y como nosotros incluso eh, vinimos al programa, ¿verdad? Inmediatamente pasó el proceso convencional. Pues digo, el PRM realmente es un partido que ha demostrado el único, podríamos decir, en los, en los últimos años, ¿verdad?, que, que ha celebrado una convención interna de una manera. Eh, ordenada de una manera de confraternidad, de hermandad entre sus miembros. Ustedes saben que no se presentó ningún incidente eh, que lamentar en ese proceso. Y además demostramos de que precisamente la convención y la elección de las autoridades y de los candidatos de los partidos políticos deben hacerle a sus miembros y militantes. Y ese era el planteamiento que nosotros hacíamos cuando en el, pro, el proyecto de, de, de ley de partidos políticos nosotros planteábamos que cada partido debía celebrar eh, su convención eh, para sacar sus candidatos a la propuesta nacional, ¿verdad? a las elecciones okay. nacionales, debía hacerlo con su padrón electoral. Y que perfectamente nosotros estábamos preparados para eso. Bueno, coherente con esa posición. Ese fue nuestro planteamiento y precisamente eso fue lo que finalmente se acogió en la ley de partidos políticos. O sea, yo creo que es un gran aporte, eh, un aporte que va, eh, diríamos en lo que es la línea, nuestro planteamiento, nuestro principio y nuestra posición asumida en la ley de partidos políticos y que nosotros lo demostramos precisamente con una convención interna ejemplar, que en el caso de San Francisco de Macorís eh, nosotros resultamos electos eh, presidente del municipio y que ya hemos completado toda esa parte de dirección uh -huh. y el, el compañero eh, Franklin Romero salió electo presidente provincial del partido Ok, ah, diputado ah, hay muchas preguntas por hacerle con relación a lo que estamos haciendo hoy, 240 aniversario sí. de San Francisco de Macorís, pero antes quiero preguntarle sobre este video que ha invadido las redes sobre Luis Abinader, que está como ajeno a las preguntas que le están haciendo una reportera sobre corrupción. ¿Qué opinión nos merece? Mira, eh, eh, yo no quiero eh, caer en la especulación porque no, no es mi, mi forma. Eh, yo lo estuve viendo en las redes y lo vi ahora aquí ustedes que lo, que lo estaban presentando y, y no sé, a mí me parece que eh, como que eso fue algo eh, eh, como preparado, entiendo yo. Por, yo te digo porque realmente Luis es una persona muy respetuosa con todos los medios de comunicación, además la pregunta que se oye que le hace la, la joven reportera es precisamente el día a día de Luis porque Luis ha hecho planteamientos bien claros con respecto a eh, a lo que es eh, la corrupción del país y, y cómo eh, eh, combatir ese flagelo. Incluso Luis es que ha planteado, por ejemplo, de que deben elegirse autoridades judiciales independientes con calidad moral y, que, y de carrera. Luis es que ha planteado, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, de que los fiscales y el procurador sean electos, eh, que no sean electos por el Presidente de la República, que se busque una metodología de manera que no sean políticos, que sean... Eh, eh, profesionales del derecho, ¿verdad?, y, y ya especialistas eh, con carrera judicial, que no tengan compromiso partidario, como, como pasa en otros países. Y de esa manera, con una justicia independiente, eh, es la base realmente, entre otras cosas, ¿verdad?, porque el sistema de la corrupción hay que combatirlo no solamente con, con lo que se llama el régimen de consecuencia, también aplicando las leyes, hay una serie de leyes que... Que yo entiendo que incluso el mismo PLD lo argumenta, porque es verdad, en, el, en los gobiernos de PLD se han aprobado algunas leyes que todo entiende, pero el problema es que no se aplican las leyes. Y entonces el régimen de consecuencias realmente no tiene eh, Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, reciente ahora de la Cancillería. Sí. O sea, ahí, ahí está, yo, ahí, yo creo que eh, en la Procuraduría y, y además eh, lo, lo, lo, lo, lo, los estamentos judiciales tienen un caso ahí prácticamente. En bandeja, ¿verdad?, presentado para, para actuar en, en ese caso. Vamos a una pregunta que es necesaria. Tuvimos un episodio en San Francisco de Macorico respecto, respecto a un dirigente importante y que esa misma Cancillería, dirigida por Miguel, lo captan, aunque no sabemos si está nombrado o no ya, eh, en el paso, pero ciertamente que se siente que va en una especie de salida constante de dirigente conquistado hacia el PRD, como si volvieran a su casa, porque ustedes son PRDistas prácticamente que se disgustaron y Miguel Vargas quedó con la cicla, es PRD y hoy ustedes formaron el PRM. ¿Cómo ustedes están abordando, mira, enfrentando esto? Eh, mira, eso? Eh, nosotros, en el caso específico de San Francisco de Macorís, eh, ¿sabes que El caso de Luis Ernesto, Luis Ernesto fue prácticamente al inicio del PRM. Sí. Y, y, y yo creo que los resultados electorales de 2016 indican claramente por dónde anda el pueblo. Porque es que a veces estamos equivocados. Algunos dirigentes eh, queremos subestimar y creemos sí. que, que el pueblo... Eh, bueno, Lo va a seguir a donde el, quiera el, que vaya. El pueblo te sigue cuando tú estás con la verdad. El pueblo te sigue cuando tú estás identificado realmente con sus necesidades. El pueblo te sigue cuando realmente entiende que tú lo representas. Pero cuando el pueblo ve que realmente tú estás divorciado, y eso lo hemos visto, hemos visto eh, políticos que en un momento determinado tienen una aceptación, eh, eh, eh, eh, eh, una aceptación alta, ¿verdad? Una aceptación de, de, de, de respeto y de estima. Sin embargo, porque eh, eso. El, el, el, el accionar político, y no solamente político, sino personal, el manejo personal eh, ya de, de, de vida pública y privada, hay que mantenerlo constantemente, eso no es que tú ahora eres bueno y ahorita es malo, no, tú tienes que seguir con una constante, que el pueblo vea en ti realmente, que tú, que tú realmente lo representas. Eh, con todo el respeto, que me merece el compañero Siquio, que se fue de partido, el PRM ha seguido aquí, eh, yo diría creciendo normal porque cada día se van acercando sectores eh, comerciantes eh, sectores jóvenes de, de, de, de agrupaciones por ejemplo nosotros yo, yo he estado trabajando con muchos jóvenes que, que están en las iglesias en las diferentes iglesias y nosotros en los próximos se está interesando en, por lo, la política. en los próximos meses claro porque ellos, ellos son víctimas realmente de, de la situación que se encuentra eh, por ejemplo yo me he encontrado con muchos jóvenes evangélicos y católicos también de la pastoral juvenil que no pueden hacer su, sus sus encuentros eh, espirituales y, de confraternidad y de solidaridad que ellos celebran porque no pueden salir de su casa eh, prácticamente, ustedes saben que aquí en el caso específico de San Francisco Macorís, un toque de queda que hay casi toda la noche. Aquí no se Yo le he salir. dicho a, por televisión, no le he dicho que ti. salgan a la calle no, los, no, los, la lo, los funcionarios que eh, dicen que es que eh, se vayan eh, a los barrios eh, eh, a las nueve. Francis, hay que coger aquí un lunes, un martes, un miércoles. Óyeme, tú te puedes parar en, en, en La Libertad, en la calle del Carmen, para que tú veas realmente, es increíble, una ciudad que tiene eh, eh, eh, eh, cientos, más de 100 mil habitantes, la, la parte urbana. Sí. Y que tú no veas este dinamismo. Cuando tú encuentras, por ejemplo, ciudades con 20.000 habitantes y demás, y tú ves eh, a bien. las 10 de la noche movimiento, por aquí no. Y, ¿Y cómo se desplaza la juventud, por ejemplo, para ir a las universidades de noche? Eh, eso es algo... No, dice eso. no pero eso es algo increíble, increíble, increíble. Diputado, vamos a, a permitir que pase ese, con el café eh, caliente. Y una ah, agüita. Bien. Y una agüita, porque eh, hay pregunta caliente y hay que no, beberse no. su... <risa> <risa> diputado, estamos ya, celebrando. Yo que vine sin tomar café sí, ya estaba no, no, extrañado. Y un café de calidad, el Muy café bien. de aquí es famoso. usted sí, sí. lo va a probar y se va a enamorar de este café. Así es. Eh, diputado, estamos celebrando nosotros como ciudad los 240 aniversarios de la fundación de San Francisco de Macorís. ¿Qué han hecho los diputados y los senadores? Los diputados y los senadores por San Francisco de Macorís. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Ya tenemos 240 años de fundado. Mira, eh, buena pregunta, eh, Fulvio. En el caso de nosotros, en el caso de, de, ya de, de como diputados realmente representando eh, un partido que no, que la opción del, eh, opositora que no está en el gobierno, nosotros lo que hacemos es normalmente reclamar, reclamar, reclamar, ese es el papel de nosotros, Reclamar lo que son la, la, las reivindicaciones Por ejemplo, en las obras, la infraestructura sentida en nuestro pueblo Desde el Congreso Nacional, nosotros hemos estado siempre, permanentemente Reclamando que aquí se construyan obras Que el gobierno invierta realmente lo que aporta a nuestra región y nuestra provincia eh, Últimamente, eh, el colega el diputado Frankie Romero ha tomado muchas iniciativas al respecto Que ya han sido tomadas en el pasado, pero él ha venido a revivir Y, y, y qué bueno y, y eso eh, nos ha llevado de que realmente el gobierno se ha visto una necesidad, porque a veces creemos que es como, como si, si fuera una voluntad. Señores, yo recuerdo, eh, eh, eh, amigos, que, que en el 2010, cuando yo llegué al Congreso Nacional, cuando salí electo diputado, la primera propuesta que nosotros llevamos como bloque aquella vez fue en el presupuesto de 2010 que se incluyera el 4% para la educación, el PRM, el PRD en su entonces. ¿Y qué hicieron los, los diputados de gobierno? Lo rechazaron. Ellos no, ellos, no, ellos no estaban a favor. O sea, ellos estaban. Porque hay que decir la verdad como es. Ahora sí, es que muy faltó. Bueno. Faltó claro, el movimiento social. Eh, cuando el pueblo se empodera, cuando sí. el pueblo se empodera, entonces ahí vinimos nosotros, aliados los sectores de la sociedad civil, a los gremios, los sindicatos, a los maestros. Cuando la sociedad se empoderó. Entonces, ¿qué vino realmente en el 2010, en los acuerdos que hicieron los candidatos en el 2010? Estaba contemplado que había que aplicar el 4%, por eso no salió por una voluntad del PLD, ni el candidato del PLD, eso salió por un reclamo que realmente se hizo con el apoyo de la grande mayoría del pueblo dominicano. Entonces, en ese trabajo ahí estuvimos los diputados de, de, de la oposición de San Francisco Macorís, porque los gobiernos los, los congresistas del gobierno lo respaldaron cuando, Bueno, cuando ya, ya realmente eh, era prácticamente un ¿Y consejo. ¿Y cuáles reclamos tienen ahora los diputados? Bueno, te estamos reclamando, bueno, ahora mismo eh, hemos visto que ya eh, la parte del hospital que reclamamos de que se hiciera eh, un, una licitación, se hizo la licitación, ya pasó la licitación, incluso eh, tengo entendido eh, que el domingo pasado eh, se trajeron aquí los contratistas, los diferentes contratistas, ya del hospital, pero estamos reclamando las obras de San Francisco Macorís, eh, La cañada grande, como le, le, se le llama Una cañada que tiene eh, eh, años y años Y que ha sido una promesa incumplida de los gobiernos del PLD Hemos estado reclamando eh, la Casa de la Cultura verdad O sea, eh, eh, una, una, un edificio de bellas artes que debe tener San Francisco Macorís Y toda la región Esta Es una ciudad que está huérfana realmente eh, Para identificar nuestros jóvenes y nuestras promesas en el aperto artístico y cultural para, para, eh, para las artes, eh, ¿verdad? Llevarla a su máximo esplendor. Y nosotros entendemos que es una pena y una lástima de que San Francisco de Macorís y la región y la provincia no tenga eh, esa edificación. Quisiera preguntarle, y lo voy a y llevar. Y otra sobra más, ¿verdad? Es lo lógico. voy a llevar al área de, la, de lo que sucedió con la ley de partido. Eh, tiene un punto. No sé de dónde provino ese punto, porque extrae de la ley 6132 que regula la difusión del pensamiento y sus límites. Pero pareciera que la ley de partido se preocupó o los políticos se preocuparon por tener un control hasta de lo que opinan acerca de los candidatos, la población o medios de comunicación. El artículo 44 que castiga o persigue a quien critique un candidato. No, tú sabes que eso realmente eh, hay una ley con respecto a, a, a, claro. a, a la libre difusión es, y expresión, o sea, correcto. realmente esa ley eso yo creo que ese, ese artículo eh, ha sido mal, mal, mal o sea, tiene varias interpretaciones uh -huh. pero entendemos que en lo más mínimo y menos nosotros, que somos partidarios siempre eh, eh, eh, de que se respete la libre expresión y nosotros como partido uh -huh. y... y y comunicadores nuestros han sido, y simpatizantes nuestros han sido víctimas precisamente de esa situación. O sea, que mal podríamos nosotros patrocinar algo eh, jamás, jamás. Nosotros entendemos que quizás se pudo haber ido algo en la ley, pero cualquier, eh, eh, eh, cualquier artículo, cualquier corrección que haya que haya que hacer, a la ley, a la, eh, al final se hizo con cierta premura. Porque eh, eh, se quería aprobar. Porque ¿Estaría fue una... usted dispuesto de promover claro que sí, claro, esa reforma, claro que sí. de esa transformación A esa ley? Porque eh, de lo contrario estaría castigando la expresión y difusión de la Claro que sí, lo voy a discutir con, con la parte de comunicación en nuestro partido. Pues y, le dejo esa propuesta. lo voy a discutir con ellos porque he oído algunas eh, inquietudes, ¿verdad? Muy... y si se quiere... Pues le dejo esa, esa propuesta. No, muy bien, muy bien. Eh, eh, eh, Fulvio, con respecto a la pregunta anterior Mira, nosotros hemos estado Mira Francis, eh, las tareas de nosotros No son fáciles Nosotros tenemos que darle seguimiento Por ejemplo, eh, a las ejecutoria Que son no son muchas, muy pocas Pero, por ejemplo, con la problemática De agua, de los diferentes sectores De San Francisco Bueno, que aquí la estamos pasando te Y que Napa solamente está cobrando te te Tenemos que estar visitando las instituciones Que tienen servicio Y Napa, el INDI, lo hemos visitado en su momento Obras públicas las agricultura, cuando ha habido problemas eh, principalmente en el Bajo Yuna o sea, las tareas nuestras no son fáciles, es de reclamo y, y si tú buscas lo que es el hito, por ejemplo de las comisiones a las cuales nosotros pertenecemos, eh, por ejemplo el sector eléctrico, nosotros hemos estado reclamando 24 horas para diferentes sectores eh, Diputado, de, de, de la provincia. ya la música nos está indicando que nos tenemos Bueno, que pero ir. eso es un, un primero. Sí. pero pero ¿qué <risa> sucede? No, yo, ¿Qué queremos, queremos? Estamos comenzando, esto es preguntar, un, qu quiero preguntarle un intermedio algo. Ya la Junta puso fecha para las elecciones de municipales y para las elecciones ya eh, presidenciales y congresuales. ¿Está el PRM preparándose para enfrentar 7 millones y medio de votantes? Totalmente preparado. Incluso nosotros, inmediatamente la Junta presentó el calendario ya recién. En esta misma semana, tengo entendido que fue el martes sí, sí, y no me equivoco, vale. ya el PRM... En eh, una nota de prensa, eh, prácticamente aprobó esa propuesta de la Pero junta. había una solicitud de prórroga que habían hecho bueno, todos los esa, partidos, incluyendo el partido. Bueno, de esa prórroga no la hizo el PRM. Ya. Sin embargo, nosotros, eh, eh, si se quieren. Pero sobre, usted es parte del en solidaridad, bloque de partidos. De, en, solidaridad, en solidaridad con los partidos que pidieron la prórroga, nosotros la apoyamos. Y se le dio, que era un sí. mes más, realmente, 90 días, sí. 90 días más. Bueno, diputado, con usted es bueno hablar y, y nos faltaron muchas cosas. Claro. Pero yo creo que finalmente, ¿Hipólito es PRM o para quién es que está actuando? Porque veo que Hipólito. hizo una, una asamblea de maestros de que esto y se está queriendo no, llevar el... No, yo creo que eso se ha querido... no Tengo entendido que Hipólito no está involucrado en esa parte. Porque el PRM como partido solamente tiene una corriente maiterial que era José Francisco Peña Gómez, okay. pero que esa corriente, eh, eh, no tampoco, es una corriente amplia, no es simplemente PRM, hay ahí en todos los sectores okay. que están por producir un cambio en, en, en lo que es la dirección del ADP, eso no es ni siquiera, ese, ese movimiento gremial, magisterial, no es, yo diría, hay simpatía de diferentes partidos, lo que sí estamos seguros, que esa corriente es la que está aglutinando la mayoría, eh, y que tiene la aceptación de la mayoría de los maestros Y que es la que va a contar realmente Con la nueva dirección de la DP A partir del día 10 de octubre El día de las elecciones muy bien. De ese gremio profesional Pues muchas gracias a usted por estar aquí Con a nosotros, Sorri, esperamos Francis. que se repita claro, tengo que volver Y tenemos rápido. otros temitas que debemos de abordar sí, sí, a ustedes sí. no se muevan porque tenemos más, ya, más contenido en de mañana Regresamos